Si lo recuerdan, dije que producción hacía desarrollo en cascada. Desarrollo en cascada es simplemente un proceso paso a paso, según el cual, desde marketing, se escriben los requisitos que debe tener el producto. El departamento de producción los traduce en funcionalidades. Después diseña el producto, lo codifica o diseña el hardware, lo prueban y luego brindan soporte técnico. Este es más o menos el ciclo de desarrollo en cascada, paso por paso. Pero si lo observáis detenidamente, hay una falacia implícita de la que nadie se dio cuenta durante 40 años. Para escribir los requisitos y hacer el diseño, se asume desde el primer día que se conoce el problema o la necesidad que tiene el cliente. Lo repetiré, el desarrollo en cascada asume que se conoce el problema y la necesidad que tiene el cliente, desde el primer día. Ahora bien, en una empresa grande, con clientes existentes, productos existentes, canales de venta existentes, ¿sabéis qué? Podría ser cierto, pero en la mayoría de las startups lo único que se tiene es la visión del fundador. Y lo que uno tiende a hacer en una startup es confundir una visión basada en la fe con los datos de los clientes sobre sus problemas y necesidades. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de suponer que uno conoce el problema del cliente es que asume que desde el primer día conoce todas las posibles funcionalidades a incluir en el producto. Por tanto, se encierra y empieza a implementar. Y en lugar de hacerlo de una en una, en realidad se implementan todas las posibles funcionalidades que se nos podían ocurrir para la versión 1.0. Lo irónico es que ahora sabemos que los clientes no desean ni necesitan entre el 85 y el 90% de las funcionalidades de los productos de software, lo que supone una pérdida de tiempo y de dinero grandísima. Hoy sabemos que ejecutar la gestión de un producto en cascada no es la forma correcta de hacer las cosas en una startup, aunque tenga todo el sentido del mundo hacerlo en una empresa grande. Lo que sabemos ahora es que la mayoría de las startups fracasan más por falta de clientes que por fallos en el desarrollo del producto. Y esto es muy interesante, incluso en Silicon Valley, donde probablemente corremos más riesgos técnicos por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo. Un negocio no quiebra normalmente por no desarrollar un producto, sino por no encontrar clientes que paguen lo suficiente. Es una idea importante, porque si lo pensáis, contamos con todos los procedimientos para gestionar el proceso de producción. ¿Por qué? Porque ese es el mayor riesgo en una empresa grande. Pero antes carecíamos de procedimientos para gestionar el riesgo del cliente. De hecho, lo mejor que se podía hacer antiguamente era contratar un vicepresidente de ventas que decía «Tengo una lista de contactos espectacular». Pero en realidad no teníamos ningún procedimiento con el que averiguar las necesidades del cliente. De hecho, se nos acaba de ocurrir uno que será una parte fundamental de este curso. A esta búsqueda del modelo de negocio, a esta búsqueda de la verdad, se le llama desarrollo de clientes. Y consta de dos partes. La búsqueda y la ejecución. En esta clase hablaremos sobre los dos primeros pasos. El descubrimiento y la validación de clientes y los pivotes que los relacionan aunque en realidad el modelo de negocio se ejecuta con la creación de clientes y la construcción de la empresa. El otro elemento que acompaña el proceso de una startup no está en el proceso de desarrollo de clientes, sino en un proceso ágil de producción. Un ejemplo es la programación extrema, que se crea básicamente en torno a la idea de iteración y desarrollo gradual del producto. Es una idea importante. En lugar de establecer todas las funcionalidades posibles desde el primer día, vamos en realidad a interactuar con los clientes de manera gradual e iterativa. Aprobar cada una de las partes del producto y ver si lo que estamos creando tiene una buena aceptación en el mundo real. Lo que esto significa es que con respecto al proceso, en lugar de centrarnos primero en la ejecución, contratación de gerentes de producto, desarrollo en cascada, desarrollo ágil... De hecho, vamos a empezar con un proceso de desarrollo de clientes unido a una especie de proceso de producción ágil. ¿Cuál escogeríais? Yo usé la programación extrema, por ejemplo. Bueno, podríais elegir vuestro proceso preferido. Y por cierto, no penséis que la producción ágil y el desarrollo ágil están relacionados únicamente con software. Toyota y su sistema de producción lo tenían de hecho para hardware, décadas antes de que a alguien en software se le ocurriera. Por tanto, podéis desarrollar cualquier producto, desde microprocesadores hasta equipos médicos, hardware, software, etc., mediante un proceso de producción, iterativo y gradual. Una vez que acabéis con eso, querréis gestionarlo mediante un proceso formal. ...pero no antes de hacer la planificación. El último rastro, por comentar, de la idea de las startups... ...la última reliquia interesante que nos queda... ...de pensar en las startups como versiones pequeñas... ...de grandes empresas, es quizá la más difícil de entender... ...y es que si las grandes empresas tienen un vicepresidente de ventas... ...nosotros también lo necesitamos desde el primer día... ...si las grandes empresas tienen algo de marketing... ...también lo necesitamos. Las grandes empresas tienen desarrollo comercial... Pues también lo necesitamos, sin pensar ni un momento el por qué. ¿Por qué queremos copiar a estas organizaciones? Porque si eres un fundador como yo lo era, querrás algún día estar en la cima y observar todas las divisiones trabajando para ti. ¿No es genial? Mira, todos haciendo su trabajo. Déjame decirte que si esta es tu visión en el día 1... ...ya estás fuera del negocio... ...porque ahora sabemos que las organizaciones funcionales... ...no son la forma correcta de establecer ventas... ...marketing ni desarrollo comercial el primer día... ...lo que ahora sabemos es que los fundadores... ...deben gestionar el equipo de desarrollo de clientes... ...un equipo de desarrollo de clientes... ...dice lo siguiente... ...escuchad, no vamos a establecer ventas... ...marketing ni desarrollo comercial... ...ni vamos a contratar a un vicepresidente de ventas... ...el primer día... ...sino que lo que haremos será... ...que el fundador salga de la oficina... Y al final de esta lección explicaremos por qué. Es muy importante para una empresa que sus fundadores pasen al menos un 20% de su tiempo fuera de la oficina, entendiendo los problemas y necesidades de sus clientes y tratando de resolver cómo se alinean con las funcionalidades antes de crear una organización funcional y hacer divisiones. Otra cosa que mencionaré y ampliaré más adelante, es que otro de los errores que hemos realizado durante décadas es confundir los cargos en ventas, marketing y desarrollo comercial con sus funciones. Un puesto de vicepresidente de ventas tiene funciones muy diferentes en una gran empresa y en una startup. Un vicepresidente de marketing tiene funciones muy diferentes en una gran empresa y en una startup y durante años no pudimos explicar por qué ejecutivos muy competentes en grandes empresas se desplomaban en las startups, cuyo tamaño es menor que el personal administrativo de sus grandes empresas. Lo que ocurre es que las funciones, lo que se hace diariamente, no se parece en nada. Echemos un vistazo al último elemento, que es por lo que estáis aquí. ¿Cómo enseñamos a emprender? Bueno, antiguamente, la educación empresarial se basaba en la ejecución. Te enseñaban a escribir un plan de negocio, a organizar el PowerPoint para la presentación del posible inversor, si la cosa iba bien a investigar mucho, pero en verdad se asumía que lo importante era la ejecución. Ahora sabemos que eso no es así. La educación empresarial, la razón por la que estáis haciendo este curso, tiene que ver con la búsqueda del modelo de negocio, y os vamos a enseñar a buscar. Lo que eso supone es que con el tiempo tenéis que aprender todo lo que se aprende en un MBA. Si lográis convertir vuestra startup en una gran empresa, acabaréis necesitando conocimientos sobre contabilidad, recursos humanos, comportamiento organizacional, liderazgo global, etc. Pero al principio se necesita un conjunto de habilidades diferentes que no existía hasta ahora. Así que os damos la bienvenida a la primera clase en la que se priorizará la búsqueda, lo que ya es un cambio radical. No se trata simplemente de una metodología más. Con este curso os vamos a enseñar todas las habilidades sobre estrategia, proceso y organización. Y si al final conseguís crear una empresa de éxito, os dejaremos entonces redactar los planes, documentos operativos y las hojas de cálculo financieras para poner en funcionamiento la empresa. No os mováis de vuestros asientos porque vamos a comenzar con los modelos de negocio y el desarrollo de clientes.